concentra, eh, la mayor producción frutícola de en la provincia de eh, Con eh, centro en eh, frutales de, de caroques, principalmente de asnero y en frutas típica, principalmente eh, naranja de leche, naranja de lisa. pero ha habido muchos principales, en este y hay otros, este, ha habido cultivos, ya hay cultivos también de manzana, de cereza, de kiwi, de arándano, pero los principales son los que les mencioné anteriormente, higuera, etc. Y es una zona de concentración muy importante de viveros, hoy con destino de producción este, acá, a ornamentales, y, y viene a comprar este, revendedores de aquí, de eh, muchos lugares del origen. Esto se lo van a explicar los libreristas mismos que, que nosotros vayamos a explicar. La zona ha tenido un cambio muy muy grande, en el caso de griego con respecto a la destina, Anteriormente, estoy eh, hablando de hace muchos años atrás, se producían plazas locales y por y con destino a Alto Valle. A Alto Valle. Se, se producían peras y manzanas cargadas por productores de la zona, y la mayor parte gran parte de la producción de planta vegetal la con destino a montes para producción comercial. Hoy en día es todo con destino, mayoritariamente con destino ornamental. Desde el punto de vista de la agricultura, la agricultura ha tenido un retroceso realmente muy, muy significativo, al igual que otros cultivos sostenibles, como batata, como jilinéa, que significa para la escoba, todos los cultivos que tienen una demanda muy intensiva en mano de obra en general han tenido un retroceso realmente muy importante condicionado por el tema de mano de obra y por la estabilidad del cultivo en términos generales podemos decir que en fruticultura nosotros pasamos de llegar a tener cerca de 20.000 18.000 hectáreas en todo el cordón de San Nicolás hasta a Sárate, actualmente tener algo así como 6.000 hectáreas aproximadamente Hay muy muy importante con lo que es 20.000 y San Pedro es el partido de sobre todo mencionado donde se concentra todo el área de servicio. Es decir, si yo necesito jugadores o radiadores, los consigo acá. Gente que arranque plantas para vivir, los consigo acá. Gente que haga dijeros, los consigo acá. Eh, distintos insumos para viveros o para muertas, <risa> los consigo acá. El pack, los consigo acá. Acá también está Senaza, está Aduana, y hay un puerto. San Pedro tradicionalmente ha conservado este tipo de características que lo ha distinguido y está ubicado estratégicamente a 200 kilómetros de dos centros consumidos muy importantes, como son Rosario y, y, y la capital federal. Eh, bueno, con respecto a las épocas de producción, de producción y demás, por eso podemos hablar a lo largo de, de la visita. Un comentario general con respecto al empate. Eh, ustedes van a visitar empate, y muchas veces la gente que los guía. Ustedes van a ser más o menos 50, 55, cada grupo 60 Van a entrar alrededor de una máquina Y una persona que le va a hablar así Y que le va a decir, bueno, la máquina con el ruido no escuchan absolutamente nada Entonces, para que ustedes tengan una idea El empaque de frutales de carozo eh, Tiene algunas similitudes y algunas diferencias con sí Porque básicamente la fruta cosechada llega al empaque y se vuelca en una pileta, en un hidroinmersor, eh, y luego sigue por todo un proceso, eh, que es un proceso manual de selección de la fruta, donde se ¿sí? van eliminando eh, fruta de mala calidad, fruta dañada, etc. pasa por un proceso de eh, aplicación de fusilas eh, permitidos y será eh, al agua. Eh, esta es una diferencia muy importante porque el secado en sí pues, es un aspecto muy importante, porque si las haces al 60% bien, seca la fruta para llegar eh, a, a la aplicación de la cera por lo tanto tiene un círculo de secado muy grande. Y luego viene el tamañado de la fruta. Y si viene, sí. perdón, la, la selección donde de en forma manual se clasifica la fruta eh, en dos categorías, y de comercial, decir, de la mejor calidad, comercial es de una calidad a inferior. Y luego pasa por el tamañado que puede ser de distintas maneras. el tamañado el más el, el, el, el, el, el antiguo, el, el tamañado por mangueras divergentes, que son mangueras que se van separando de manera tal que eh, va cayendo primero, en, la primera ca en el primer cajón, el plano más pequeño y en el último más grande, o los rodillos que también son divergentes, hasta el tamañado electrónico por en donde fruta por fruta va cayendo en una celda, y esa celda se le da la orden para que caiga en un cajón, y luego, manualmente, el operador pone la fruta en forma artesanal, en cajas de 15 16 kilos, o si no, en cajas de 8 kilos, o incluso menos, de hasta de una fila, que son este. Después cada uno tiene su característica, y la pero para que tengan una idea general, porque esto hay veces se da esta situación, ¿no? de que llegamos al lugar y nos metemos todos a un lugar muy juntos, con unas personas que habla bajito, escuchan dos, el resto se aburre y no sale tanto. Bueno, como creo que ahora también se debe estar aburriendo, voy a cortar. Y lo que vamos a hacer ahora, dan, me olvidé algo. El, el final, el final sigue, me olvidaba el final. La idea es que eh, después del almuerzo, se nos decía que eh, volvemos a recorrer plantaciones en parte, pero vamos a estar Una sugerencia, si quieren volver todos juntos, es, eh, por ejemplo, a las cuatro y media, encontrarse todos en el ACA de Río Tal. Eh, o sea que cada uno de nosotros va a tomar las precauciones para que a las 4 de la tarde más tardar estén saliendo para encontrarse en la carrera. ¿no? ¿Eh?